Buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles, señores 17 de julio, de julio del 2019, así rápido se va el tiempo, en nombre de todo el equipo de mañana y en nombre de Telenor Canal 10, gracias. ...por permitirnos compartir todo el contenido de hoy. Carolina, buenos días. Buenos días, Fulvio, ¿cómo está? Buenos días a todos los amables televidentes que hoy tempranito están con nosotros. Decirles que tenemos un programa cargado de información, de contenido, de entrevistas y por supuesto el tema central. Así que ustedes no se despeguen de su pantalla... Fulvio, vamos a arriba. Carolina, recordarles a nuestros amigos que Francia está de vacaciones, Así por es. eso no lo ven aquí con nosotros, <risa> donde quiera esté, que la esté pasando bien y que Dios sea con él, y con su familia. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el Nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas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 ...en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Hoy tendremos en la entrevista el Café Caliente a Juan Pablo Ainoa, ...el director Provincia Duarte de la Defensa Civil. Estaremos hablando de zonas vulnerables, incluyendo su propio local. También noticias, entrevistas, comentarios, análisis... ...a nivel local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato vamos a compartir con ustedes... El informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy, una onda tropical que está localizada al este de Puerto Rico está influyendo con algunos campos nubosos que combinados con efectos diurnos y orográficos en nuestra geografía nacional pueden producir algunos aguaceros en la zona de noreste ...sureste, suroeste y cordillera central... ...incrementándose mañana, porque ya para mañana... ...la onda tropical estará en la porción occidental de nuestra isla... ...lo que va a producir aguaceros más fuertes desde la mañana... ...también con ráfagas de vientos, tronadas y relámpagos... ...no obstante hoy solamente algunas zonas tendrán esa bendición de algo de lluvia. La temperatura sigue calurosa, sigue mucho calor, por lo que se recomienda ingerir mucho líquido, vestir ropas ligeras, colores claros, no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Muchísimas gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo. Ya sabemos cómo salir hoy. E inmediatamente iniciamos con el tema que hemos traído para ustedes, y es que la división de los grupos populares en San Francisco de Macorís ha convocado a dos huelgas en el próximo mes. Y es que es innegable la división extrema que existe en los movimientos populares de esta ciudad de San Francisco. Tanto que podríamos hablar de dos sectores, uno representado por el Frente Amplio de la Lucha Popular Falpo y el otro que encabeza el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Fulvio, esto ha generado que para el próximo mes de agosto se hayan convocado a dos movimientos huelgarios en esta ciudad. Tenemos declaraciones de Raúl Monegro, vocero del Falpo.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 ahora si no se resuelve un problema. habrán otras huelgas más contundentes y más eh, extensas en tiempo y espacio. Estuvimos escuchando a Raúl Monegro, quien es el vocero nacional del Falpo, que ellos tienen huelga para el 7 de agosto y mañana tienen un, un velatorio. Un velatorio para ¿Pero a quién velarán? En el parque. ¿A quién irán a velar? Eh, él estuvo no? por aquí y nos decían que iban a, a velar al gobierno de Danilo Medina y al el presidente. Muy bien. Sí. Eh, lo que hay que resaltar es que la división prima en las organizaciones, debiéramos de, de ver una, eh, una unión de ellos para hacer un frente más fuerte. Es por eso que, por otro lado, organizaciones pertenecientes al colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, anunciaron una huelga regional en la que participará el municipio de San Francisco de Macorís, pero para el 12 de agosto, primero el FALPO, llama una para el 7 de agosto y este movimiento organizaciones populares anuncia para el 12 de agosto una huelga regional. Vamos a escuchar las declaraciones de Felipe Mena el vocero del colectivo El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís conjuntamente con la coalición del Cibao hemos determinado convocar a una huelga regional para el día 12 de julio, de agosto, para el 12 de agosto, para demandar un conjunto de reivindicaciones, tanto de carácter nacional como de carácter local, y para impulsar esa actividad ese gran movimiento huelgario del 12 de agosto estamos convocando también a la realización de una marcha para el día 31 del mes de julio saliendo de la libertad con Duarte a las 4 de la tarde. Muy bien, bueno, mira. Eh, decía, le, le comentaba a Fulvio detrás de cámara, que no vemos eh, una, un solo joven en estos llamados, en estas organizaciones o en estos colectivos populares. Eh, entendemos que la juventud debe de involucrarse, de identificarse con estos temas y otro aspecto a resaltar es la división que hay en estas organizaciones so eh, sociales populares que todas luchan por un mismo fin, se supone que es buscar que la ciudadanía obtenga los servicios necesarios, las demandas necesarias, que se cumplan esas eh, necesidades que tenemos como ciudad como pueblo en este caso como región o a nivel nacional pero entonces esta división lo que crea es debilidad un debilitamiento que es aprovechada por el gobierno y por quienes no están eh, a favor o con ellos el peso no sería el mismo no sería igual si tanto el falpo como el colectivo de organizaciones eh, el, colectivo de las organizaciones populares se unifican y hacen un frente para decir, mira, estas son nuestras demandas y hacen un solo día de manifestación, de huelga. ¿Por qué? Porque aparte de que no surge tanto efecto, Fulvio amigos televidentes, nos afectan tantos días de paro. O sea, vamos a tener el 12 de agosto por un lado y el 7 de agosto. El miércoles 7 de agosto, entonces ya para el 12 de la semana que viene, de ese mismo mes, tendremos dos paros. ¿Usted mira, se imagina mira lo que...? ¿Qué yo observo aquí? Este colectivo de organizaciones populares responde a una organización regional. Es por eso que el movimiento del colectivo llama a una huelga regional el 12 de agosto como que los de aquí no tuvieron influencia para elegir la fecha pero debieron de decirle caramba que había una el 7 pero no. evidencia evidencia una división ya anteriormente en otras actividades también evidenciaba, evidenciaba que están divididos ambos movimientos populares, entonces Así se debilita, así se debilita, entonces el objetivo planteado por un movimiento y planteado por el falpo, que pueden ser los mismos objetivos, sí. son los mismos objetivos, no que pueden ser, que son los mismos Es objetivos. que aunque no se... Están persiguiendo luz 24 horas, Lo mismo. están persiguiendo la, la, la, la, el drenaje de las aguas eh, servidas, de las aguas residuales, están persiguiendo... La, la construcción del puente de Ugamba, del puente de, de, de, de Vistelvalle, del puente de Los Sánchez. Las mismas reivindicaciones. Hay, hay un no dato. Hay, que... No hay razón para que vayan separados. Por ejemplo, hay un dato que tú dices, Fulvio, o sea, que aparentemente el Falpo no tuvo incidencia en que se eligiera la, la fecha para el 12, y que por eso tal vez... El Falpo no participa del colectivo a nivel donde Pero es a que, lo, a, lo donde lo que queremos, a donde lo queremos llevar, a donde lo quiero llevar es o sea, no participo de este colectivo, o sea, como organizaciones, muy bien, excelentes que hagan estas iniciativas, que tomen estas in iniciativas en defensa de las necesidades de los pueblos, de los barrios, pero entonces tenemos eh, un aspecto que no es muy positivo, para ni siquiera llamarlo negativo, porque es una lucha muy loable que estas organizaciones estén buscando eh, garantizar algunas necesidades que, que tenemos como ciudad ahora. Esa situación de no unificación que tienen ambos grupos nos afecta en ese sentido de que tenemos días de paros donde no hay trabajo, donde no hay producción, donde pueden eh, haber personas heridas y todo lo que conllevan las manifestaciones huelgarias. Eh, lo que resta sería hacer un llamado a que busquen la manera de trabajar, trabajan por el mismo fin, por el mismo criterio, tienen los mismos criterios, pero ¿por qué no unirse? Yo no ¿Por sé qué no? si tú te acuerdas que ahí en Madeja tenían paro por agua, porque aquí hay muchísimos sectores que no tienen agua. Sí. Y tenían un paro por agua el colectivo. Y el colectivo, le ven acá y por qué los muchachos del Falpo no se unen a... No, no sé, no, lo, no los invitamos. Le preguntamos, los periodistas nuestros le preguntaron al Falpo. Y el Falpo, bueno, pues ellos no nos invitaron. Entonces hasta, están mal. Hasta ahí... Ha llegado la división de los movimientos populares en San Francisco de Macorís. Prácticamente hay dos tendencias. Pero la pregunta es, si ¿sí es un mismo fin, porque en los partidos políticos hay un fin, ¿verdad? Que es usted sí, ganar y sí, llegar al sí, poder. Sí, usted sí. tiene que quitar todo el que esté en el frente suyo para llegar a, a los puestos que anda buscando. Pero organizaciones sociales, eh, eh, de los organizaciones sociales, así como le llamamos, que se supone que el único fin es a aportar y buscar responder a las necesidades que tienen los pueblos. O claro. sea, ¿por qué estar divididos? ¿Qué los qué los mueve? ¿A que no puedan trabajar en conjunto? Es una cuestionante que más allá de que no me invitaron, de que no nos dijeron, Parece debe de haber ser más cosas. que ha faltado capacidad de sentarse en una mesa de diálogo para conciliar actividades conjuntas. Primero, wow. el falpo es el el protagonista de las acciones populares. ¿Será que se siente eh, superior al otro movimiento que ahora quiere ser eh, el, el, el héroe, verdad? O el otro movimiento, el colectivo, se siente ser eh, la parte más comunitaria de, de estas necesidades. Lo cierto es que San Francisco de Macorís está adoleciendo de un servicio de agua potable de calidad en la mayoría de los sectores Nuevamente un llamado desde aquí a Inapa Para los diferentes sectores de San Francisco de Macorís que no tienen agua El ciruelillo no tiene agua, otra vez, no tiene agua, no otra vez que no ha llegado agua Lo mismo pasa con los sectores de la madeja Lo mismo pasa con los sectores de la espínola, de la caperuza y otros sectores Deben de poner, y, y, de, y del Piantini, deben de poner mucha atención a esto. Lo que más o menos refleja es una falta de capacidad en material humano y, y brigadas operativas y también recursos para INAPA, para que pueda hacer los empalmes necesarios y también los arreglos necesarios en algunas averías que hay. Eso se necesita con urgencia en estos momentos de sequía. Hay, Pero volvamos a estos movimientos. Hay un factor que se debe de, de olvidar o hay un tema que se debe de olvidar cuando pertenecemos a organizaciones cívicos, sociales, a colectivos populares, a representar el pueblo de manera desinteresada, sí. de buscar lograr, que se, eh, buscar que se logren eh, esa, esos aspectos que se necesitan en la comunidad. Hay que dejar de lado. Hay que dejar del lado el ego, hay que dejar de lado eh, el querer ser yo, el querer que me resalten a mí, el que me identifiquen a mí como una u otra cosa, porque se supone que lo que primas es el interés de aportar a la ciudadanía y esta labor que repito muy loable de las organizaciones, eh, de los colectivos populares, tanto del Falpo que se supone que su Génesis, su razón de ser, su naturaleza es luchar por los derechos de la ciudadanía Debe de estar por encima de todo eso que posiblemente tú dices Y que nosotros entendemos que pueda ser Pero es que no es posible que, que estos intereses de, de, de ego, de grupo mm. No les permita unificarse y hacer algo más fuerte No me cabe, o observo, el observo que para mañana el Falpo tiene el entierro Mañana estamos a 18, a 18, jueves 18. Que es una forma de protesta, sí. una herramienta que usan, pacífica, bien. Sí. Pero el movimiento colectivo, el colectivo, tiene una para el 31 de agosto. Imagínate. De marcha, de marcha, que es otro instrumento. Sí. Lo que quiere decir que no se ponen de acuerdo ni en fecha ni en tipo de actividades. Lo que refleja una división prácticamente personal, porque si yo tengo un colectivo y hay una agrupación como el Falpo que se dedica a luchar por las reivindicaciones de, de los pueblos y son comunes esas reivindicaciones, esos pedidos. No hay forma, no entiendo. Y el pliego de actividades que se puedan realizar se pueden hacer también comunes. Y que causa porque, más impacto. Claro, ambas reflejan ambas reflejan herramientas que se pueden usar. Ahora, dividido se debilita, causa menos impacto. Unido causa más impacto porque hay que imaginarse el falpo apoyado por todo el colectivo o hay que imaginarse al colectivo apoyado por todo el falpo. Imagínese usted mañana en ese velorio que si hay 50 o 100 que, eh, que estén representando al falpo que vayan 500. No causa más eh, impacto, no causa más furor, hasta la misma ciudadanía se involucra más porque cuando tú ves gente eh, velando por un mismo orden, tú te motivas y haces que, o sea, quieres participar del mismo. Entonces lo, hay que hacer un llamado a estas organizaciones, tanto a Raúl Monegro como representante o vocero, a Felipe, vocero del colectivo, de que busquen susanar cualquier diferencia que pueda existir. Ustedes hacen una labor, como he dicho, porque como decimos una cosa, decimos la otra, desinteresada, eh, que busca eh, aportar a la ciudadanía, que, que busca... la mayoría de las reivindicaciones obtenidas en San Francisco es gracias y el a país ellos. es gracias a ellos. Es gracias a ellos y a la huelga y a las muertes que han habido resultado de esto, porque los gobiernos si no reciben presión, muy raro hacen eh, sí. o realizan las demandas que, que necesitan los pueblos Así entonces es. hacer un llamado a, a estos grupos a estas organizaciones de unificación de que juntos pueden lograr más juntos la ciudadanía los puede hasta apoyar más juntos somos más sumamos más es mejor vamos a abogar porque Trabajen por un mismo fin, que eso es lo que se quiere, no es siquiera una crítica, es algo constructivo que desde acá entendemos que estamos haciendo. Claro, porque los pueblos de una manera u otra buscan cómo reclamar su, sus reivindicaciones sociales, sí. más en los nuestros, que hemos tenido gobierno 20 años, por ejemplo, sí. y esas reivindicaciones siguen ahí sin cumplirse, esas necesidades básicas sentidas siguen ahí, todavía sufrimos los apagones, todavía sufrimos falta de agua, y este problema de la seguridad ciudadana, señores, es, es, es, es calamitoso, y cómo está la delincuencia, entonces, estos movimientos y estos grupos populares, pues ayudan y colaboran de una manera desinteresada como tú lo dices, la gente aportando su tiempo, su talento, arriesgándose también, porque muchas veces viene la parte dura, la parte fuerte y lamentablemente se han perdido vidas. Por lo tanto, los representantes de los grupos populares, del colectivo y del Falpo, son ellos responsables también sí. de lo que acontece en cada una de esas acciones. Y deben de pensar, y deben en, de las, pensar e, en el indudablemente, resultado. Deben de pensar en el resultado y deben de pensar también en las consecuencias. Y para que el pueblo también sea solidario con esas demandas, claro. también ellos deben de tener capacidad para llegar al pueblo Imagínense y este para Julio, unificar al pueblo. Imagínense ustedes, amigos televidentes, para el comercio, para las escuelas, aunque están de, estamos de vacaciones, para las universidades, tener en dos semanas, dos días consecutivos de es un, huelgas. Es un trastorno. O sea, y te causa... Siete y doce cinco y te, días de diferencia. Y te afecta de manera negativa... A la imagen de ustedes como organizaciones, claro, porque claro. crea un rechazo, crea una resistencia de la ciudadanía, de la, del área de la producción, de los comercios, de la gente, del motoconcho, de todo el que hace vida diaria en las calles y que se ve afectado por dos días en diferentes semanas eh, por estos llamados aparos o huelgas. Sí. Así que vamos a la unificación. Esperemos que se unifiquen y que esta fecha sea una sola, no el 7 y el 12. Y que las reivindicaciones sociales, estas necesidades sentidas, el pueblo de San Francisco de Macorís y toda la región la pueda obtener sin necesidad de lamentar, sin necesidad de llegar, que alguno de sus ciudadanos pierda la vida. Y sobre todo, respetando también el derecho de los demás, el derecho que todos tenemos. E iniciamos con el 3236 que nos escribe hola. Hola, ¿cómo estás? Solo nos puso el mensaje. Tenemos también por acá a Diógenes Domingo que nos escribe, nos manda esta hermosa imagen que dice, levántate, sigue luchando, sigue orando y sigue creyendo. Dios hará todos los demás. Hermoso mensaje hoy tempranito. Nos escribe Reinaldo Hernández, buen día jóvenes, aún. Gracias. Ajá, ajá. La derrota danilista. Hostos, pese a que la cúpula del Comité Municipal del PLD acá devengan botellas de 120, 50 y 30 mil pesos, todos ellos comprados por Bauta Roja para el leonelismo, el danilismo tuvo que recorrer a la misma aniquilosa eh, de reformistas recién llegamos a la franquicia morada para encabezar la tendencia del presidente Medina en Hostos. Bueno... Yanilda eh, desde El Capacito Nos manda esta hermosa bebé Para que la feliciten Muy buenos días para todos eh, Felicitarme a mi sobrina Que cumple 12 añitos Wilfrangi Rosa Un presente De toda la familia Felicidades, felicidades. felicidades. 12 primaveras eh, De Yanira Almanzar Yo cumplí 12 hace, hace unos años Hace unos años y para esta hermosa dama, felicitar en su cumpleaños a Luz de Yanira Almanzar Ortega. Felicidades. Recreo TV, ah, Pero Flaco, flaco. Me flaco, el, el, no, el la nueva flaco, ola, sí, flaco. Flaco, flaco. Flaco, flaco. Flaco, vamos a ponerle un poquito de energía. Pero Ahí. Ven sí. acá, y también que se vea bien. Amplía, vamos verse, a ampliarla. Ya quiere verse entera. Hermosa y felicidades. Ahí, felicidades, felicidades. Muy bien, ahí sí, ahí sí. Porque sí. tempranito necesitamos la energía. Claro. Muchas felicidades para ella. Nos escribe Arlington Peña, buenos días. Lamentablemente con esa huelga no se logra nada. Atraso para el pueblo, dice Arlington. Y nos envía eh, Juana desde el Ensanche Duarte esta hermosa imagen. Entrega a Dios lo que más desea y Él te devolverá lo que verdaderamente necesitas. Buenos días, bendiciones. Gracias, bendiciones para ti también, Juana, y para todos los amables televidentes que están en contacto con nosotros. Tenemos, eh, Fulvio, amigos televidentes, que ir a una breve pausa. Tenemos ya aquí a Giovanni Cordero para las noticias locales, no nacionales lo pierdan, e internacionales. No Vienen por ahí las noticias. En breve volvemos. Esto es de mañana. Continuamos en su espacio de mañana. Gracias por seguir con nosotros. Decíamos Fulvio, y hacíamos el llamado a la unidad, a la unificación de todos los sectores por la lucha de un mismo fin. Lo que debe de primar es el interés de resolver los problemas del pueblo. Y resaltábamos también la responsabilidad de los miembros o los directivos Gracias. del FALPO y también del colectivo. La responsabilidad que hay sobre sus hombros cuando hacen un llamado. No pueden olvidar eso. No esa dañar parte. propiedades privadas, garantizar que todo se haga pacíficamente, no, no, no alterar el orden público. Pero que se le sale de control. Sí, pero Entonces, ahí está la necesidad de que de ellos unificar, de unificar. Y de usa, usa que sea un solo día, claro, no varios, claro. no varios. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Joanny Cordero. Muy buenos días, Joanny. <música> Muy buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Estamos bien y más teniéndote cerca, Joanny. Y yo estoy <risa> desesperado. Yo quiero escuchar mis noticias antes de irme a trabajar. Bueno, pues vamos a cumplir ese deseo, Fulvio. Y saludos eh, de forma muy especial a los, a los amigos televidentes que a esta hora del día nos sintonizan. Hoy, miércoles, ombligo de semana sin más preámbulos pasamos a las principales informaciones de este día e iniciamos hablando de puerto rico sabemos de la situación tensa que se vive a raíz de una difusión de unos eh, mensajes eh, entre el gobernador de puerto rico y otras personas otros funcionarios allegados a este ayer el gobernador de puerto rico aceptó sus actos inapropiados pero aclaró que no son ilegales y afirmó que no renunciará. Así es, Ricardo Rosselló aseguró ayer martes que con su participación y afirmaciones en un chat privado, cuyo contenido ha llevado a una crisis política a la isla, eh, cometió actos inapropiados, pero no ilegales, y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto. A su vez, y en medio de la presión para que dimita, subrayó en conferencia de prensa que sigue celebrando reuniones con jefes de agencia, ya que es importante que el gobierno continúe trabajando. Escuchemos a continuación las declaraciones de Ricardo Rosselló. Yo... No he cometido acto ilegal y no he cometido actos de corrupción, ¿verdad? Eh, yo estoy claro en eso. Yo sí he tenido un proceso de introspección, eh, ¿verdad? Y en ese proceso de, de evaluación y de pensamiento, eh, mi determinación ha sido eh, continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí, eh, eh, siento esa responsabilidad Y continuaré ejecutando sobre ella Estas fueron las declaraciones De quien es el gobernador de Puerto Rico Recordamos que allí se vive Una situación tensa Incluso tuvieron que reforzar La seguridad del palacio En donde vive y, y trabaja El gobernador a raíz de la indignación que ha creado el conocimiento de estos mensajes eh, que según eh, son calificados de homofóbicos y de insultantes incluso para miembros de la prensa de Puerto Rico. Con esta información internacional pasamos a, la, a las nacionales y sin duda hay que continuar hablando del plano político de los legisladores de nuestro país y de la posible modificación constitucional. Eh, una diferencia de criterios entre los diputados del Partido Revolucionario Moderno PRM motivó ayer martes la intervención de manera personal de su presidente José Ignacio Paliza y la paralización momentánea de la sesión que se estaba realizando en la Cámara de Diputados. Paliza llegó a la sede de la Cámara y de inmediato los diputados PRMistas abandonaron la sesión para, un, para una urgente reunión en su bloque. Minutos antes, el vocero de diputados del PRM, Radame Sánchez, había anunciado que debido a que han visto el retiro de las tropas militares dentro y fuera del Congreso Nacional, los legisladores de esa organización política permanecerían o participarían más bien de las votaciones en la sesión del martes. Pero algunos de sus compañeros entendieron que la situación en los alrededores del Congreso era eh, distinta y no debían ingresarse a las votaciones, esta es una pequeña disyuntiva en torno a si las condiciones son apropiadas o no para participar de la, de, la, de la sesión y cualquier situación que genere dentro o fuera del Congreso realmente causa cierto impacto por la expectativa que se ha creado en torno a una posible modificación constitucional. Y según incluso han denunciado abiertamente, incluyendo a Fidel Santana, por la situación de unas compras de, de votos que, que existe dentro del PLD, que según según Fidel Santana ascienden incluso hasta los 70 millones. Así que cualquier acto que salga de lo común se, podré, se puede interpretar como un, una posible accionar que genera, generaría pues esta aprobación. Continuamos con este tema, pero hablamos del Partido Reformista, y es que el presidente en funciones del PRSC, el Partido Reformista Social Cristiana, Eddie Alcántara, invitó a los organismos de esa entidad política a definir una posición en contra de la, de la eventual reforma constitucional con fines seleccionistas. Sin embargo, el psicólogo Cándido Mercedes atribuyó la posición eh, del Partido Reformista al interés de negociar nuevamente con el gobierno. Vamos a escuchar estas declaraciones. Nosotros como presidente en Función hemos dicho que estamos puestos totalmente a la reforma constitucional. Y hay otros dirigentes que han planteado lo mismo que nosotros. El presidente no ha convocado los órganos para discutir eso. Y yo entiendo que lo ha dejado en libertad para cada quien opine de acuerdo a la posición y los órganos no han decidido al respeto. Si los órganos se reúnen y se decide, entonces todos tenemos que asumir la posición que allí se apruebe. Algunos no votarán por la reforma y otros votarán por la reforma independientemente de lo que diga el presidente del partido reformista. O sea, hay tres o cuatro que están firmes de que no van con la reforma y hay otros que están ahí ambivalentes. Recordar que el presidente del partido, Federico Antún, eh, había dicho que eh, sus, sus funcionarios no votarían si solamente el objetivo es modificar ese ápice de, de, la, de la habilitación o no al presidente. Esto ha creado cierta confusión porque no, no dio un no rotundo a la posibilidad de votar a favor. Con esta información vamos a pasar al plano local. E iniciamos en Salcedo, en donde representantes de la ADP han asegurado que no hay condiciones para iniciar el año escolar. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Salcedo denunció la precariedad en la que se encuentran los centros educativos de ese municipio, en especial la escuela de la comunidad de Rancho Abajo, que no está apta para impartir docencia este año escolar que se aproxima, ¿de acuerdo? Con José Luis Polanco, allá en Salcedo. Escuchemos sus declaraciones. Hay muchas promesas incumplidas, con lo que tiene que ver con las condiciones tanto estructurales y en la parte del almacenamiento y materiales didácticos para los centros educativos, no se ha cumplido. Nosotros tenemos centros educativos que tienen aproximadamente 7, 4 y 5 años paralizados, con unas condiciones paupéricas que no es tan alto para, para recibir los estudiantes. Parece que el Ministerio de Educación piensa recibir los estudiantes en esas mismas condiciones. Nosotros podemos mencionarte la escuela de Rancho Abajo, una escuela que tiene ocho años abandonada, eh, no tiene cancha, hay una construcción paralizada por ocho años, y la comunidad tomó la decisión junto con la ADP de que ahí no se va a iniciar el año escolar. Pero también tenemos el Liceo de Montellano, la Escuela de Palmar y unos cuantos centros educativos más que están en un proceso de reconstrucción y el Ministerio de Educación no ha prestado atención a eso. Estas situaciones de denuncias del ADP en torno a las deficiencias de las construcciones de centros educativos no es nueva, no tan solo en Salcedo, sino aquí en San Francisco de la Macorís y la provincia de Duarte. Así que esta es la época propicia, entendemos, para que. En caso de que haya deficiencia en las construcciones, ya que estamos en la época de vacaciones, pues hay que mejorarlas antes de que inicie el año escolar para que ésta, como siempre, no traigan paros de docencia. Porque es un mal que cada, al inicio de cada año escolar, nos afecta, no es algo nuevo. Vamos a cambiar de tema y es que los choferes de camiones cisternas protestaron ayer por inconvenientes que les afectan. Choferes de camiones cisternas se concentraron en la parte frontal del acueducto de la parte alta de esta ciudad en protesta porque las autoridades le han restringido el llenado de los mismos para la distribución de agua potable. En torno a esta problemática, tenemos las declaraciones de Delfín Valdera. Aquí estamos en protesta, no en contra de Napa, sino en contra de llenadero. Que los llenaderos nos, nos han cogido unos choferes que han venido de San Cristóbal y de otra parte. Y a nosotros nos van a pararse una vieja boca agua sucia. Y ellos aquí gozan de sus privilegios. Qué bueno, ¿eh? Entonces nosotros queremos. No queremos guerra, porque si ellos no declaran la guerra vamos con ella. Pero ¿qué surge? Vean cómo estamos parados. Y ellos vinieron hoy y llenaron aquí. Y nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Es que llenemos todo aquí, no llenemos ninguno. hay nada, para no hay un llenadero. ¿A donde compañía, ellos conveniente. ¿A qué compañía pertenecen ustedes? Nosotros tenemos el sindicato de camioneros de Chocas. Ok, Chocas. Y entonces los que vienen a llenar de, de qué compañía son? No, esos camiones son alquilados. Pero no son camiones que ni siquiera son de INAPA, son alquilados a INAPA. Esta situación es eh, una consecuencia, se podría decir, de la falta de agua potable que tenemos, puesto que el servicio de camiones cisternas ha aumentado considerablemente. El, de acuerdo a las declaraciones de Delfín, la, los que tienen prioridad son los camiones cisternas de Inapa, o los que están siendo contratados por Inapa y ellos se sienten en deficiencia, puesto que su llenadero, según sus declaraciones, aparte de que está muy retirado de San Francisco de Macorís, y significa un consumo de, de combustible, también el agua que, que deben de coger está turbia o sucia. Vamos a hablar del colectivo de organizaciones populares que en medio de una rueda de prensa anunció una huelga regional para el próximo 12 de agosto, para el 12 del mes.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 del mes de julio, saliendo de la libertad con Duarte a las 4 de la tarde. Sobre este tema en particular, sabemos que hay otra huelga para ese mismo mes y cuestionamos por qué. Eh, no la unión, según Felipe, en esta huelga regional están los directivos eh, regionales y nacionales del FALPO y según lo que nos explicó, siendo interpretando sus declaraciones, quien estaría realmente fuera de lugar es el Falpo, porque si a nivel nacional eh, esta organización deciden que la huelga va a ser regional, hacer una municipal estaría un tanto fuera de lugar. Pero continuamos con, con nuestras informaciones de este miércoles. Y es que los residentes del paraje Cote de aquí de San Francisco de, de las Guasumas eh, exigen el arreglo de sus calles y dicen que participarán en la huelga convocada por el Falco para el próximo mes, el día 7. Hacemos de público conocimiento que la comunidad de las Guasumas, paraje Cote, tiene más de 20 años con su única vía de comunicación terrestre, convertida en un camino vecinal intransitable, lo que afecta el desarrollo normal de los moradores de esta sección que queda a unos minutos de la ciudad. Esta situación de deterioro del camino, que no está adecuado para transitar, ni por animales, también ha producido el deterioro de la salud y la maltrecha economía de los habitantes de esta zona, muchos de los cuales Hoy padecen de problemas de salud de los riñones, de la columna, de estomacales, además de que a nuestros niños se les dificulta asistir al centro educativo y a las actividades de la iglesia. Decirle a las autoridades, recordarles a esos que se hacen sordos, ciegos y mudos, que esta comunidad existe, que Guasuma, La Bajada, para existe, y que no solo existe cuando vienen las elecciones, sino que existe luego de las elecciones, antes y durante. Entonces... Entendemos que estas comunidades que tanto aportan en frutos, en hombres y mujeres trabajadoras, deben ser atendidos porque ellos también tienen un derecho. De Acuerdo con las declaraciones de quienes residen en la zona, tienen más de 20 años exigiendo que se le acondicione la carretera y diferentes gestiones han pasado por el poder y ninguna ha llegado a darle respuesta a esta exigencia. Eh, vamos a solicitar especial atención a ustedes, pues vamos a mostrar las imágenes de una joven que está desaparecida en el municipio de Pimentel. Se llama Chris Maylis Rojas, de tan solo 12 años de edad. Está desaparecida desde la 11 de la mañana del pasado domingo, cuando salió desde su residencia a bordo de una motocicleta con destino desconocido. La madre de la infante, Josefina Rojas, ofrece los detalles al respecto. Yo estaba mal acostada, yo tuve un accidente hace dos meses. Como, como tuve mucho golpe, me le el cuerpo, yo le dije. Ya ella no. era la que cocinaba allá, yo le dije cociname un chingarón. Hablo un poquito más alto. Cocina un chingarón para que no pasen hambre, porque yo estoy mal. Yo me acosté, yo lo hacía allá cocinando el rola en casa. Uh -huh. Y cuando me levanto, él me dice la chiquita, la una que yo tengo de 10 años me dijo que ella de que había, había montado un motor. Eso fue antes. Yo creo que ella se montó en un motor, porque... ¿Con qué ella montó en el motor? Me dice, mami, yo no sé con quién ella se montó en el motor. Y ahí ¿tú la viste con quién fue? ¿De qué color es mi sexo? un muchacho blanco con moto de rojo. Y yo, me lo dio a mí, ¿quién sería? Y me quedó para Europa, no para ver si coge para alguna amiguita. Y me quedó esperando ella, eso fue como a las dos y media de día. Y me quedo esperando ella, senté en la casa. Yo me pasé la noche entera, senté una así, ¿verdad? ¿Cómo se llama la hija su ¿Cuántos años tiene? 12 años 12 años. Y me quedo sentada, espera espera Y amanece nací, me nací. Vemos la desesperación De la madre de esta niña de tan solo 12 años de edad que desapareció Desde la mañana del domingo Cualquier información que Personas que la hayan visto, por favor Hacerla llegar y con mucho gusto Contactaremos a la señora porque Es una situación desesperante Pero hay que continuar con las informaciones Y Volvemos a hablar de huelga y de Falpo, pero esta vez en Salcedo. La coordinación del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en el municipio de Salcedo anunció un paro huelgario que tiene pautado para el próximo 18 del presente mes en Salcedo, demandando varias reivindicaciones. Las declaraciones de Juan de Jesús Ovalle. Ya están cansados de que las autoridades no vengan con cuento. Para el día 18 hay una huelga del municipio de Salcedo, y vuelvo y digo, del municipio, pero más tarde puede llegar a ser regional y nacional. ¿Por qué razón? Aquí los caminos vec vecinales, es decir, Palmarito, Palmar Abajo, El Bobo, Las Cuevas, necesitan eh, que hayan caminos vecinales que puedan transitar con tranquilidad, y aquí no lo hay el Alto de los Rojas hay 10 familias que tienen vivienda que se, eso se hundió y aquí nosotros tenemos que eh, estar de frente y claro, ¿en qué sentido? De que los gaviones debieron hacerlo allá también en el Alto de los Rojas porque las personas van a perder su vivienda ahí y el día 18 en el municipio de Sacedo hay un paro porque aquí ya está bueno que las autoridades nos sigan eh, engañando son las razones por las cuales el Falpo del municipio de Salcedo hizo un llamado a huelga para el próximo 18 de este mes. Cerramos la, la parte noticiosa con una noticia muy lamentable y es la muerte a tiros de, de un barbero o de un reconocido youtuber dominicano en Miami. Eh, familiares del youtuber mejor conocido como La Garata fins su nombre era Luigi Acosta, confirmaron que el mismo falleció luego de ser atacado a tiros en su barbería ubicada en Miami. Según informaciones, se produjo un confuso incidente con una persona que salió del lugar y luego regresó con su hijo, el cual disparó arrebatándole la vida. La muerte del youtuber está siendo investigada por, por las autoridades de Miami y hay un sospechoso arrestado. Lamentamos este fallecimiento y pues nuestro sentido pésame a la familia del fallecido.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 ...informativo que nos has traído. Muchas, muchas Desearte informaciones. un feliz día, Joan. <ríe> Mira, eh, la situación fulvio de Puerto Rico eh, ha continuado en ascenso. El gobernador ha buscado disminuir la tensión que se está reuniendo con funcionarios del gobierno, que deben de seguir trabajando, como que todo está normal. Entiendo que él tiene un tanto de razón cuando él dice, lo que he dicho no es ilegal. Está mal, pido excusa. Ahora bien, hay un comportamiento ético de respeto que usted debe de tener a la ciudadanía. Y si esto implica que usted haya afectado eh, ese ese respeto que merecen los ciudadanos por los cuales usted labora, ellos están en todo su derecho en que usted imita de sus funciones y hay que felicitar y resaltar eh, a muchos artistas internacionales de Puerto Rico que están llamando a movilizaciones pacíficas y diciendo... Basta ya, estamos cansados de esta corrupción imperante que hay en Puerto Rico y que hoy día estamos como están. Entre ellos se ha sumado Residente Calle 13, la artista Kanye García, también está eh, eh, Dari Yankee se unió, Bob eh, Boni, y un sinnúmero de personalidades. Y decía, y, y, y, te, y te dejo para que hagas el comentario también, decía eh, Pujols, un joven político de acá dominicano, decía, bueno, en República, en Puerto Rico, los artistas se unen a la ciudadanía. En República Dominicana, los artistas se unen a las reformas y van a los palacios con el tema, lo relacionado con el tema de los influencers que, aquí, que, que, que han ido a, visitar a Daniel. casi todito. Entonces, eh, qué bueno. Esa, esa es una de las funciones esos rol que de alguna forma, Fulvio, deberán de asumir las personalidades de influencia en Muchos el gobierno. Muchos artistas dominicanos tienen botellas en el gobierno. Pero Qué mira, si, si, si eso se está dejándose escuchar, es porque es en Puerto Rico. Si fuera aquí, eso ni caso no, se le hiciera. como si nada. Co como si nada. Ahora, Puerto Rico pertenece a un país organizado. Sí. Pertenece a un país del primer mundo. Aunque Puerto Rico tiene sus condiciones especiales, pero venir del presidente a expresar eh, comentarios sexistas eh, sí, de, del gobernador, perdón, gobernador Rosselló, a expresar eh, eh, expresiones sexistas. Homofóbicas. Pa, homofóbicas eh, ya, Ya entra entonces en el plano de, de los derechos de, de cada uno. Entonces, estos artistas se han unido y el pueblo también. Sí, la gente. Y están en, en vigila, en constante protesta. Y para hoy habrá pro protesta más grande todavía. Y llega un punto en que el pueblo se cansa. Bueno, sí. aquí en el plano nacional, a diputados del PRM se le vio el refajo a, ayer en la sección. Había sección ayer en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que por eh, la dirección ejecutiva del, del PRM se le dijo a los diputados que mientras haya cerco militar... Estén presentes en las secciones, pero que no voten. Ah, no, ya los muchachos ayer, los muchachos querían votar. Los muchachones. Eh, tan, tan trabajadores <risas> que son, tan activos que son, pues ya los muchachos querían votar ayer. Se le está viendo el refajo y se dice que unos seis de ellos estaban rebeldes. Eh, se le está viendo el refajo a los muchachos y por eso tuvo que aparecer Paliza de carácter de urgencia y reunirse eh, en el... En la parte, en el bloque de, de ellos, que tienen algo ahí aparte también... Pero hay un dato, al, Ful, que sí. te pregunto, eh, como perteneces al partido y tienes las la informaciones acabadas. Acá nos dice que minutos antes el vocero eh, de los diputados, eh, Ronald Sánchez, había anunciado que habían retirado las tropas y que por eso se decidieron a votar. Sí, pero las condiciones o no, de. él pensó que las habían retirado, o sea, él se imaginó. <ríe> las condiciones de asedio que hay ahí, de presencia de tropas, no, no, no. Han pero retirado como nada. él dice eso, entonces. <ríe> Ese, bueno. te digo que se le están viendo los refajos. O sea, 70 millones de pesos ah, hace que se no, vean muchas cosas. No cualquier aguanta. <ríe> hay que tener mucha formación moral y política y base ética. Que parece ser que adolece en la Cámara de Diputados. Por otra parte. Quiero resaltar sí, ahí ya, y, y cerramos no. ahí, Fulvio, que eh, la gestión, si se quiere, eh, el manejo que tiene el presidente del PRM, que lo he resaltado en otras ocasiones, en relación a lo que tiene que ver su, con su organización, porque una cosa no quita a la otra. O sea, creo que es muy buen gestor. Eh, que entiendo que busca la manera de que los conflictos se resuelvan en el partido, de que los lineamientos del mismo se cumplan, sí. o sea, trabaja de manera organizada e institucional. Esa es la percepción que tengo sí, de sí, Paliza. Sí. Eh, eh, Tenías otra información sí, para irnos no, a lo mismo bien? en esa parte que tiene que ver con lo que es la reelección. El Partido Reformista sí, no son otros. Eh, eh, es otra parte porque... El partido reformista dice: nosotros no vamos a, a, a, a, a participar en la reforma si solamente se incluye la reelección, pero si se incluyen otras cosas, sí vamos a participar. Eh, es como algo ambivalente, como como nosotros queremos negociar con ustedes, no nos dejen afuera. Sí, guau, wow, qué como, descaro. Como ese deseo, ese esas se cosas. nota, se nota demasiado. Y aunque le den la dirección de que no hagan tal cosa, esos muchachos son medios traviesos y es casi seguro que se doblegan al Estado. Es, eso es prácticamente seguro. Mira. Qué lamentable, qué lamentable que nosotros tengamos representantes quiero... con, con tan poca moral, con tan poca fuerza ideológica y de base para defender la Constitución. Quiero resaltar en, en torno al, al Partido Rojo, al PRCC, que lo que se ha convertido lamentablemente es un partido bisagra y oportunista y reeleccionista históricamente. Que estas, estos señores estén dando estas declaraciones, ni estoy con Dios ni con el diablo. O sea, tú tienes que definir posiciones. Tú no puedes decir, y más en el ámbito político, ah, como que barajando la cosa, a ver qué es lo que se te puede pegar así. No, por favor. Mira, eh, continúan eh, las situaciones, eh, los efectos de la escasez de agua. Ahí vemos, podemos ver los choferes de camiones cisternas, cómo protestan porque no se les permite llenar sus camiones en el acueducto de San Francisco. Hemos visto la escasez que hay en San Francisco de Macorís y en el país completo. Y hemos hablado del mismo en relación a INAPA, el, esta institución que tiene muchas debilidades de recursos, de personal técnico y todo lo demás. Entonces, eh, ellos denuncian que se les ha restringido y que se les está dando prioridad a externos o alquilados eh, a camiones alquilados de INAPA para llenar sus camiones de agua y que a ellos los dejan varados ahí. Mientras tanto, hay muchos sectores como el tuyo, Fulvio el ciruelillo, ¿cierto? Sí, el Cirolillo que está tienen sin agua. que estar sin agua y comprando los camiones de agua. Esperemos eh, nosotros que se pueda resolver esta situación del agua de alguna manera. Eh, mira, es un Carolina, líquido vital. Y eh, mira Carolina, eh, los camiones... Bien o mal, ellos están llevando una solución. ¿Están supliendo? Están supliendo agua que no lo suple Inapa. Están corrigiendo un problema que <ríe> es evidente por la falta de agua que hay, por la falta de los empalmes que son necesarios, por la eficiencia del mismo agueducto del Cibao que corresponde y cruza por aquí. Todo eso, ellos aún teniendo su negocio, porque es una, una actividad comercial, necesitan brindar un servicio de calidad. Y Napa es la primera que tiene que certificar, que tiene que tener un protocolo y certificar cuáles camiones cisternas están en condiciones claro. de ofrecer ese servicio. Y, son, y es Napa el primero que tiene que velar que el agua que ellos tienen se llenen, donde ellos se abastecen, sea agua de calidad, porque va a llegar a hogares y es un servicio que puede producir mucha contaminación si no se le da e ese seguimiento de, de calidad. Por lo tanto, INAPA es la principal, la que tiene que habilitar. Ellos no debieran de estar protestando ahí, no debieran. No, no, es que no está supuesto en un momento porque como Porque ellos esto están ocurre. solucionando un problema en este proceso de sequía y de falta de agua, que nosotros tenemos más de 50 años luchando y ninguno de los gobiernos lo han podido solucionar. Es un problema de, de la sociedad. Mira, eh, a propósito de huelgas, manifestaciones y protestas, el Falpo anuncia huelga en el municipio de Salcedo. Para mañana miércoles 18 eh, estarán haciendo este llamado, este movimiento huelgario, por, el, por la solicitud de diversas Reivindicaciones. Si volvemos al tema y conectamos con las informaciones que teníamos como tema central, el llamado a huelga del de colectivo de las organizaciones populares, la región Cibao. 14 provincias que componen el Cibao estarán este 12 de agosto en protestas. Esto es del colectivo popular. Mañana el Falpo, miércoles 18, en Salcedo. Ojo, en Salcedo. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Eh... Sí, buen día. Queremos aprovechar su tan visto espacio para informarle a la población que este sábado tendremos el INEPRAZO. El INEPRAZO es un programa de ventas populares de INES que se hace en combinación con el ayuntamiento municipal todos los años con motivo a la fiesta patronal. Eh, va a ser celebrado en la Pilar Tavera. Eh, frente a la cancha en el sector Santa Ana, así que de las 7 de la mañana el Inés le va a estar ahí vendiendo productos súper baratos ¿sí? para que la población eh, acuda a comprar eh, su producto de la canasta familiar. Repita la fecha, por favor. Este sábado eh, de las 7.30 de la mañana, frente a la cancha del sector Santa Ana, con motivo de la fiesta patronales, el INES Sí, Muy bien, Muchísimas, muchísimas gracias. gracias, ahí está la información sí, Que aprovechen los precios Bueno, quiero resaltar La noticia de Salcedo En Salcedo Hay un llamado a paro En el municipio de Salcedo Por tantas reivindicaciones Pero la ADP Dice que no se va a poder Iniciar el programa escolar De este año En curso, porque las escuelas No están en condiciones y las fílmicas que nos presentaron ahí son caóticas. Escuela parada ocho años en construcción, vuelta a un montes, y escuela con baños que no sirven, con, con el entorno que no sirve, dañado, y otras decacarándose. Y el 4% ausente. Escuelas en cada uno de esos parajes que no tienen condiciones, y por lo tanto, ellos dicen que peligra el año escolar venidero. El ministro de Educación que resuelva, porque dinero sí tienen. Bueno, ahí está. Vamos a recordarles a los diferentes sectores que Móvil Soluciones, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, Móvil Soluciones Ambientales tiene la recogida de basura en horarios de 7 a.m. a 4 de la tarde. En la urbanización Las Palmas, residencial Jardines de las Cejas, Urbanización Doral Park, Urbanización El Doral Cabrera, Urbanización La Fortuna, Urbanización Bonilla, Residencial El Tejar, Residencial Mario Fernández, Urbanización City Garden, Urbanización Espinal, Residencial Palma Real, Urbanización Brugal, Urbanización Brisas de las Praderas, Urbanización Don Mario III, Doña Carmen, Urbanización Terranova, Urbanización Paseo del Río lunes, miércoles y viernes de 7 a 4 de la tarde. Y recuerda sacar la basura en el centro de la ciudad en horarios de 5 a 7 pm por una ciudad limpia, móvil soluciones. Tenía que ser en L&R, día de fiesta para papá. También papá tiene su día Carolina y en L&R a papá se le da... Todo lo que necesite, a los mejores precios, las mejores condiciones, cuota fácil. Usted lo puede buscar, eh, fiado al contado, como quieras. Ahí está la alegría de papá en su colchón, en su televisor, en su freezer o nevera para enfriar aquello que tanto le gusta, señores. Es día de fiesta para papá en L&R. Llévatelo como prefieras porque en LIR Comercial todos califican. Bueno, vamos nosotros a conectar ahora con eh, WhatsApp y los amigos televidentes y el terminal 6608 nos dice buenos días y nos manda su foto. Bueno, pues buenos días, buenos a, días. para ti. <risa> Eso es para que alguna chica lo vea seguro, ¿verdad, Fulvio? <risa> vamos con el terminal 8720. Hoy quiero que feliciten a mi madre que está de fiesta de cumpleaños. La musiquita. Felicidad, a la musiquita. No, no, ven no. acá. Ese, e, e, esa, no, no, Óyeme, no. pero. Una doña con tanto flow. Mírela sí. ahí, muy linda, muy cambiadita. Toda ella, felicidades, Felicidades, no nos... fe, pero ven acá. Pero flaco. Pero flaco. Pero flaco. Felicidades a la doña. Nos escribe. Eh, desde el sector El Madrigal Es para que feliciten a mi amiga Que está de cumpleaños en el día de hoy Wow, pero se parecen un poco A Mira, ay sí Ay sí, porque ella sí se la puso <risa> Flaco, felicidades Para eh, De parte de Banay del sector El Madrigal Es la misma Wow, ¿eh? una doña muy querida Dos felicitaciones <risa> Le mandan, excelente Vamos nosotros a ir eh, a una breve pausa comercial y venimos con la entrevista caliente en su café caliente. Estaremos conversando con Juan Pablo Inoa, director provincial Duarte de la Defensa Civil. Vamos a una breve pausa. De mañana. Vamos a dar la información de esta nota de prensa que nos envía Casa Abierta. Eh, de sucede en San Francisco de Macorís y es que en el marco de su 45 aniversario realiza campamento de verano con niños eh, el verano 2019 con niños de 5 a 12 años esta actividad se desarrollará en las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte aquí en San Francisco de Macorís niños y niñas que participarán en este evento forman parte de los espacios de alegría infantil una propuesta de prevención a temprana edad que apunta al desarrollo de habilidades para la vida y hábitos saludables. La actividad es coordinada con el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación para la implementación de estrategias de integración y juegos que permiten de forma lúdica ir fortaleciendo las dimensiones personales y sociales de cada uno de ellos y ellas. La, la institución agradece a la sociedad franco-macorizana por el apoyo prestado, material humano, eh, para que más de 100 niños y niñas participen de una actividad de manera gratuita. Atentamente, la licenciada Antonia Santana, directora de la sede de San Francisco. Una noble labor de casa abierta. Y en este momento vamos a presentarles a ustedes el tema central de este espacio de la mano de mi compañero Fulvio vamos a escuchar qué nos trae Muchísimas gracias Carolina eh, hoy quiero compartir con ustedes eh, el tema tan delicado que es el tema de Odebrecht que otras eh, noticias han tratado de, de opacar pero resulta que la vida cotidiana continúa y tengo más páginas de CEL, mucho más páginas de CEL, aquellas páginas de CEL que, que dijo el procurador y los que quieran la dirección para investigar todo esto, el, el, el departamento de investigaciones de estos periodistas internacionales tiene disponible la página en internet, usted puede acudir ahí y ver todo este trabajo formidable y grande que han hecho. Y por cierto, se apresó a Toledo ayer, se apresó a Toledo ayer en Estados Unidos, es presidente de Perú. Ayer fue apresado por los casos de Odebrecht, por la misma página Excel que el procurador de aquí, pues no le interesa eh, conocer, dice él, ¿verdad? porque estuvo interrogando, entre comillas, a Andy Dawager y ayer estuvo interrogando a José Gregorio Salcedo Libre por cinco horas, cinco horas tomando café, cinco horas bebiendo vino, cinco horas, señores. Y de todo este escándalo, de todas estas informaciones, solamente dos personas han sido interrogadas, no ha habido allanamiento, no ha habido nada de eso. Y dentro de eh, este informe que hiciera Alicia Ortega, en se encuentran eh, muchos nombres en seudónimos y habla de la Casa 1 y habla de la Casa 2. Y en Brasil la Casa Congresual es el Congreso y ellos como brasileños pues hablan de Casa. A casa 1 pues tiene que ser la Cámara de Diputados, eh, la Cámara de Senadores, la principal, y la Casa 2, pues, eh, los diputados. Y resulta que también en la página Excel, está en el informe, en las páginas Excel, está la Comisión de Finanzas de la Casa 1, o, o, o, o el Senado, que estuvo desde el 2006 hasta el 2012. Aquí está el senador Tommy Alberto Galán, era el presidente pero resulta que aquí están los demás miembros de, de esa comisión. Aquí nosotros podemos encontrar en estos miembros de esta comisión a César Díaz Filpo, Reinaldo Párez Pérez, miembro, Cristina Lizardo, Almilcar Romero, Diego Antonio Acosta, Aquino Acosta, Charle Mariotti, Luis René Canaán, Rubén Darío Cruz, Antonio de Jesús, Amarili Santana, Félix María Nova, Francisco Radamés Peña. Y de la Casa 2 tenemos la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados del de el 2010 al 2016. Aquí tenemos a Ramón Antonio Cabrera Cabrera, que era el presidente, René Polanco Vidal, vicepresidente, Hugo Rafael Núñez Almonte, secretario, Alejandro Jerez Espinal, miembro, Félix Antonio Castillo, miembro, Alfredo Martínez, miembro, Ramón eh, Núñez, miembro, Rubén Darío Maldonado, miembro y así sucesivamente. Pero ¿qué resulta? También en la página de CEL me aparece aquí la Comisión de Finanza del 2012 al 2016. Está en inglés, está en portugués, pero usted lo puede traducir. En, en, en, hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes que le permiten eh, traducirlo. Eh, dice uno de los delatores de Odebrecht que no saben a cuáles de los miembros estaba destinado el dinero que le entregaban a, a Rondón, pero que sí se tenía que hacer un trabajo especial con la Cámara de Finanzas, con, con, con la Comisión de Finanzas. Y aquí... En este 2012 al 2016, de los senadores, ¿quién era el presidente de la, de la Comisión de Finanza? Comisión de Finanza 2012-2016. Dionis Alfonso Sánchez Carrasco era el presidente, Almirca Romero era el vicepresidente, Félix María Vázquez, o Félix Vázquez, era el secretario, Tommy Alberto Galán otra vez, era miembro, Luis René Canaán, otra vez, era miembro, Julio César Valentín, era miembro, Francisco Emilio Vargas, Francisco, miembro, eh, Reinaldo Párez Pérez, miembro, Charles Mariotti, miembro. Y de la Cámara de Diputados, aquí están también 10 al 16, Ramón Antonio Cabrera Cabrera, René Polanco Vidal, vicepresidente, Hugo Rafael Núñez, secretario, y así siguen los demás integrantes de esa Comisión de Finanzas. Eso bueno. son parte de, la, de lo que es eh, eh, las páginas de CEL. Esas son las páginas de Excel. Sí, de de CEL. Yo quiero que Producción me ponga la foto de Toledo del expresidente de Perú cuando fue detenido ayer en Estados Unidos. Y extraditado. Y extraditado a Perú. Pero... Si no, si no está disponible ahora, me pueden poner... Ok, ahí, eh, eh, escuchemos, escuchemos. Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país suramericano. Recordemos, Toledo es solicitado por la justicia peruana por presuntamente haber recibido más de 20 millones de dólares en sobornos dentro del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. En Perú han buscado a, a Brasil toda la información, toda la información la han buscado. Y de los cuatro expresidentes, uno se pegó un tiro y los demás están presos. Faltaba Toledo y ya lo extraditaron. Ahora, ¿Y República Dominicana para cuándo? Ahora escuchemos, ahora escuchemos esta entrevista, este cortito de entrevista que le hace cavada al procurador Jan Alay. Vamos a escucharlo. eso Gracias a un acuerdo eh, como de Brecht, homologado por un juez en la Nación. ¿Por qué no fuimos a Brasil y entrevistamos a Marcelo de Brecht? Lo primero es que el, los documentos que recibimos incluyen interrogatorios a los principales funcionarios. Y han sido esos funcionarios los que inicialmente, eh, ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos y Suiza, pues dieron la voz de alerta, entiéndase. Allí tenemos interrogatorios que tienen indicios serios y graves e imputaciones hacia estas personas. Si en el curso de la investigación se requiere de alguna otra acción, puedes estar seguro de que nosotros las realizaremos las que sea para llegar hasta la verdad. Ya que mencionas el tema de los otros países, es importante eh, destacar, que República Dominicana no solamente es el único que cuenta con esos documentos, sino es el país que se encuentra más avanzado en la investigación, que tiene mayor número de imputados sometidos con indicios serios y graves a la justicia y que hoy en día la gran mayoría de esos países nos llaman a nosotros a pedirnos referencias, no me diga. pero muchos de ellos, y a saber cómo nosotros estamos guiando. ¿Colega suyos, Sí, sí, colegas país. nuestro, colega de que hemos conocido claro. en Brasil y sí. en otros lugares, y nos llaman y nos dicen cómo lo han hecho. Y bueno, pues dentro del marco de la cooperación y dentro de la reservatez del proceso, pues les damos referencia y, lo, y, y los ayudamos también en, en cómo hacer las cosas. Hay que estar vivo para escuchar cosas. Y uno tiene que como ponerse y tomarse su pastillita para no salir de control. A donde quiero llegar es que el procurador de aquí... Le presta ayuda a otros países, señores, de tanta eficiencia que hay aquí. Y donde quiero llegar para concluir con este tema que se necesita mucho tiempo para dialogarlo, es que el mismo procurador debe de llamar e investigar todo lo que es el camino financiero de cuentas bancarias de todos los miembros de la Comisión de finanzas de la Cámara de Senado y de la Cámara de Diputados. Desde el 2000, desde que existió Odebrecht aquí, hacerlo hasta el final. A todos, de cualquier seis. partido, a todos. Solo son seis imputados. Y solamente tienen seis imputados. Y solamente ha interrogado dos después de este mayúsculo escándalo. Ya, no, por eso y la es Comisión conseguido. de Finanza entera de ambas cámaras, desde el 2000 hasta el 2000 16 debe de ser investigada total toda y lo que está pasando aquí con este tema en el caso de punta catalina que es cuerpo del delito que el procurador la sacó del expediente eso es mayúsculo hoy tiene 55 días fuera de servicio y salió par, por 15 días y hay dentro del convenio del, dentro del contrato que por cada día de atraso son 200 mil dólares y hay un problema tan serio ahí y un atolladero tan grande que ahora está la empresa presionando al gobierno, manteniéndola apagada. Porque entre corruptos, chantajes y chantajes se hacen. Y lo que está haciendo la empresa es chantajeando al gobierno para que el gobierno le pague los dineros que todavía le está debiendo. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, procurador... Dos personas con el descaro y el escándalo mayúsculo de la página de CEL que usted dice, no bastan. Usted tiene que buscar a toda la comisión de finanzas de todos los gobiernos que hemos tenido aquí desde, desde el 2000. El de Hipólito, el de Leonel y el de Danilo Medina. Y esas comisiones deben de investigarse. Y Suiza tiene, Suiza tiene todo el informe bancario de cómo esas cuentas se movieron, de ellos y tetasferro. Y usted debe de buscarlo, porque esto tiene que llegar a las últimas consecuencias. Bueno, ¿será eso lo que hay detrás del interés de la, de la reforma? Hay que ver. Nosotros, gracias, Fulvio, por el tema eh, interesantísimo y que no podemos dejar en el olvido, claro. ciertamente. Qué pena, un sistema de justicia que no funciona. Nosotros tenemos, hablando de situaciones en nuestro país... Lo que ha venido eh, alarmando, si se quiere, a la ciudadanía en los últimos meses, los últimos meses, semanas, que es una situación que tenemos latente y que en un, un informe que se rindió hace un tiempo, nosotros gastamos un porcentaje importante del presupuesto de salud en accidentes de tránsito. Casi 400 personas han sido víctimas de accidentes en este año. Y sin contar los que hace unos días sube Oye, de me, manera exagerada. Tres en, en, en, en la autopista Duarte, tres en Santiago y anoche murió el fiscal de, de Santiago, eh, San, eh, Antonio Domínguez. Murió anoche el fiscal de Santiago en un accidente automovilístico. Y también murió aquí en la recta de Montenegro, en la reta de Montenegro, José Iciano Santos. Qué pena. Los accidentes figo. siguen, las carreteras en mal estado, sin señalamiento. Desde el primero de enero hasta la actualidad, casi 400 personas han estado involucradas en accidentes de tránsito, de tránsito entre ellas fallecidos y heridos, según registros periodísticos. La cantidad de víctimas se refleja en un total de 286 accidentes de tránsitos ocurridos en todo el país, según se contactó en registros periodísticos recolectados durante los siete meses transcurridos.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 Tanto el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, fueron consultados. Sin embargo, justificaron no tener esos datos consolidados. Óigame usted, ¿quién nos ampara? Además, se han visto involucrados y contabilizados en los incidentes ocurridos en las vías públicas nacional 300 vehículos, entre motores, carros, jipetas, camiones, patanas y autobuses. Con respecto a la localización de los accidentes eh, de tránsito, las carreteras son el principal punto donde los conductores suelen impactar otros vehículos, perder cargas, sufrir deslizamientos, caer de la carretera, entre otras adversidades. Camiones y carreteras, para un total de 176 eh, entre camiones, patanas y vehículos pesados en general. Este medio de transporte y carga, que es el mayor de, eh, incidencia, tiene dentro de las estadísticas obtenidas de registros periodísticos en lo que se refiere a accidente de tránsito. En cuestiones porcentuales, los camiones representan casi el 59% de los 300 vehículos involucrados en accidentes de tránsito ocurridos en el país en el presente año. La cifra de los vehículos pesados deja por debajo a los 74 carros y jipetas, 24.7%, 46 motores, 15.4% y 4 autobuses para un 0 .13%, 0 0.13%, 0.013%. Por otro lado, las ubicaciones donde los conductores tienden a sufrir mayores problemas son las carreteras y caminos que conectan diferentes provincias, municipios y poblados. Concretamente 160 en zonas de carretera para un porcentaje de 56, lo que hace de las carreteras y vías transitables los puntos de más incidentes eh, incidencias en cuanto a accidentes de tránsito, siendo el tramo a su abanil de mayor registro. El 44% restante equivale a sucesos principalmente ocurridos dentro de Santo Domingo, Santiago, Azo, abaní Puerto Plata, La Altagracia, así como otros puntos del país con menos porcentaje. Los datos recopilados concuerdan con los ofrecidos dentro de las declaraciones de los representantes de la Organización Mundial de la Salud, Alma Morales, quien el pasado 29 de junio se refirió a la situación con los accidentes del país. Morales destacó que en el país se producen 34.5 muertes por cada 6.000 habitantes por el irrespeto de leyes de tránsito. E hizo énfasis que a pesar de los avances en materia legislativa, todavía queda el reto pendiente de hacerla cumplir. En el 18, según las estadísticas, 1.418 muertes en accidentes de tránsito. Y en el 17 fue algo similar, 1585, y en el 16, 1989, muerte por accidente de tránsito. Una carretera llena de hoyos, neumáticos y vehículos sin mantenimiento. Incumplimiento de las reglas de tránsito y normas. Sí, y también falta de señal, de, de pintura, de señales en y las vías. Si días. nos fijamos, estos datos eh, donde termina Romo el... también, muchos romo. El alcohol representa prácticamente el 70% de, de la presencia de accidentes Está involucrado el alcohol Mira, hay que nosotros debemos de cerrar este tema Haciendo un llamado a la conciencia, a la prudencia ciudadana Y siempre digo, quien tiene en sus manos un volante Tiene en sus manos la vida de los demás De todo el que anda en la carretera Por favor, vamos a ser un poquito prudentes Vamos a respetar las señales de tránsito Vamos a darle el mantenimiento necesario a los vehículos para no llevarnos vidas de otras familias. Nadie quiere cometer un accidente, pero en usted cae la responsabilidad directa cuando por imprudencia eh, accidenta a otra persona y mucho peor si ésta muere en el proceso. Hacemos un llamado a la conciencia y al manejo responsable en el volante. Fulvio, de esta manera hemos llegado al final de este programa preparado por todo el equipo de Telenor, una gran producción y mucho, mucho contenido e informaciones para cada uno de ustedes. Feliz resto de día y nos vemos mañana nuevamente en nuestra cita obligada aquí en De Mañana. Buenos días.